Recordábamos hace poco el golpe de Estado del año 71, donde también hubieron muertes, y 50 años posteriores sigue habiendo impunidad para quienes estuvieron en ese golpe de Estado. Y el pueblo boliviano ya no está más para soportar ninguna impunidad ni pactos de silencio. Bolivia necesita avanzar, Bolivia necesita sincerarse y Bolivia necesita generar actividad económica que le permita generar empleo, ingresos a la población.